Hola, hoy voy a hablar del nuevo impuesto al consumo de energía en Colombia. Mi nombre es Juan Camarillo, soy ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia y candidato a doctor en Ingeniería de la Universidad de los Andes. A lo largo del video voy a hablar acerca de este nuevo impuesto, a quién se le cobrará, cuánto y demás cuestiones. Entonces, ¿por qué se cobrará? Básicamente, así quedó contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno. Este impuesto se pensó para ayudar financieramente a las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica que están intervenidas, u otras que puedan ser intervenidas en el futuro. En este caso, pues, están intervenidas Electric Caribe y Cartago. Hay que mencionar que este impuesto no se le cobrará a todos los usuarios. Se les cobrará a los usuarios que pertenecen al estrato 4, 5 y 6, a usuarios comerciales, a usuarios industriales y a usuarios no regulados. ¿Cuánto se cobrará? Se cobrará un valor de 4 pesos por kilovatio hora consumido, solo se cobrará sobre el consumo de la vivienda o la empresa. ¿Hasta cuándo se cobrará? Se cobrará hasta el 31 de diciembre del 2022 y se comenzará a cobrar a partir del primero de noviembre de este año este impuesto se cobrará a partir de la entrada en vigencia del plan nacional de desarrollo es decir a partir del mes de junio y esos cinco meses que no se han cobrado desde que entró en vigencia el PND se cobrarán en los siguientes meses en cinco cuotas no se cobrará todo de una sola vez sino en cinco cuotas de la siguiente forma en noviembre se cobra lo que corresponde al consumo de junio y de noviembre, en diciembre lo correspondiente a julio y diciembre y así hasta cobrar los cinco meses que no se han cobrado. Para finalizar, este impuesto no se le cobrará a las personas o empresas que autogeneren energía, o sea, esa, ese consumo que no es, es suplido por la empresa de distribución no será cobrado a a estas personas, eh, no se incluye el cobro de este impuesto al consumo de transporte masivo como el metro de Medellín, este este valor no hace parte de la base del costo unitario con el cual se, co se cobra eh, un valor adicional a los extractos 5 y 6, en el recibo aparecerá este texto que muestro aquí que es sobre tasa artículo 313 ley 1955 2019 y para los usuarios eh, regulados, de estrato 4, 5 y 6, típicamente este, este impuesto estará entre 800 y 1500 pesos. Hasta aquí el video, denle like si les gustó, comenten que otros videos les gustaría que compartiera, con temáticas relacionadas al uso eficiente de la energía eléctrica, suscríbanse y compartan con sus familiares y amigos. Un abrazo y nos vemos.